Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hoy vengo a compartir otra herramienta de gestión que tiene que ver con los protocolos. ¿Qué son los protocolos? ¿Para qué sirven? Bueno, hoy vamos a ver cómo se puede hacer un protocolo también y algunos ejemplos. El protocolo es un conjunto de normas, pautas, nos va a dar un orden, nos va a guiar, hace un objetivo y es una forma de estandarizar. Protocolos pueden ser públicos, pueden ser privados, pueden ser personalizados. Por ejemplo, tenemos protocolos sociales, también protocolos institucionales, comerciales. Los protocolos, eh, como te decía, es un conjunto de normas donde establece una, una técnica, necesita un entrenamiento y eh, ya te voy a dar ejemplos para que veas que es muy simple. Por ejemplo, el protocolo de cómo saludar, cómo cuando estamos en un acto, un acto, cuál es el protocolo, el seguimiento, ese conjunto de pasos que necesitamos para que tenga un orden. Los, están los protocolos internacionales, por ejemplo, eh, cuando hay visitas eh, de autoridades, cuando son de otros países, eh, protocolos, por ejemplo, de la manera de saludar, cuando uno se saluda en la calle, eh, quién va a pasar hacia adelante cuando eh, uno va caminando y viene otra persona, para conducir. Protocolos podemos hacerlo estandarizados, como por ejemplo, cómo vamos a protocolizar para hacer nuestra propia receta en la cocina. En primer lugar, vamos a separar los ele elementos, en segundo lugar, vamos a empezar a escribir de qué manera vamos a hacer el preparado, cuánto tiempo vamos a poner en el horno y qué tenemos que hacer después para eh, sacar del molde, por ejemplo. Eso sería como mm, las pautas, ¿sí? Lo ideal es que estén escritas, que esté consensuado, si van a formar parte de este protocolo, en el caso que sea de un equipo de trabajo. Hay protocolos internacionales hasta cómo vestir las mesas, las mesas funcionales, las mesas eh, cuando eh, uno se sienta a comer, cómo poner los cubiertos, los vasos. Bueno, entonces, esto, los protocolos nos pueden servir para muchas cosas. En el caso de un comercio, a ver, un ejemplo, podemos protocolizar hasta cómo vamos a atender el teléfono qué tiene que decir la persona cuando atiende el teléfono, cuánto es el máximo de llamadas que tiene que tener el teléfono para que esté considerado una buena atención. Por ejemplo, desde lo que conocía de hace un tiempo, las normas ISO 9001, tenía que tener como máximo cuatro llamados para que sea considerado una buena atención telefónica. Es un ejemplo. Después, ¿cómo vamos a saludar? La persona el, o el empleado, el colaborador que está en el negocio, ¿cómo va a decir? O las frases que necesito que todos digan, que tenga un formato, una forma especial para atender al público. Eso puede ser un protocolo del saludo en el caso del teléfono. Podemos tener un protocolo en el caso del docente cuando va a dar ingreso a los alumnos. Como protocolo la docente puede... Ir a la puerta, esperarlos o a lo mejor un director puede decir quiero que eh, los docentes todos vayan a recibir a sus alumnos en el ingreso a la puerta para que sientan esa bienvenida o lo que quieran. Lo que a ustedes les parezca que eso va a tener un beneficio y siempre tiene que haber un objetivo. ¿Cuál? En el ejemplo de la torta, ¿cuál sería el objetivo? Que tengo un buen producto pero necesito que siempre salga de la misma forma... Y no que un día salga con eh, un poco más dulce que otras veces, o a veces el producto salga más salado, o a veces el, el tamaño puede variar. Entonces, es muy importante que estén registrados todos los datos de lo que vamos a utilizar. Si te, te gustaría saber en relación a tu trabajo, a tu equipo de trabajo, o si querés aplicarlo en tu casa... Me encantaría recibir tu comentario y con todo gusto te voy a estar respondiendo. Nos vemos. Chau, chau.